¿Cómo trabajar con backups? Es decir, con repositorios de nuestro juego, con diferentes versiones. Por si nos mandamos una macana en uno, podemos reutilizarlo. Lo mismo para trabajar en equipo. Muy fácil. Primero tenés que estar logueado en Unity Hub. Que esto ya cuando abrís Unity, fíjate que en los account settings te podés loguear. Una vez que estás logueado, cuyas cuentas son gratuitas de hacer, lo que vamos a hacer es abrir el panel o simplemente acá podemos ver la opción de Plastic CSM. En este servicio tenemos que crear cuenta gratis o si tenemos una nos logueamos. Luego de eso determinamos dónde va basta, con qué nombre digamos o dónde va a estar la ubicación del repositorio. Yo lo dejo por defecto y creamos el espacio de trabajo. Cada vez que quiero subir una nueva versión del proyecto le pongo una descripción breve para saber de qué trata y le pongo Check Changes para que se suba. Vamos a poder ver los usuarios, las versiones a las que tenemos acceso O simplemente volver a una versión anterior si así deseamos